Vamos a hablar con el doctor Walter Ziegler, él es el director de salud mental y adicciones del CIPROSA. Doctor, bienvenido. Carlos Lleva, lo saludamos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Carlos Lleva? Muy buenos días a ustedes, al equipo y a toda la radio audiencia. Gracias, doctor, por estar en contacto con lb 7 Radio Tucumán. Estábamos mencionando esta noticia de esta criatura de 12 años que se quitó la vida por un reto en Internet... Y no sabemos, yo por lo menos en particular, está con mis compañeros, entender qué hacer para eh, ayudar a, lo, a, a los chicos con la tecnología. ¿Qué hacemos nosotros para entender qué pasó? Así es. Es el caso que pasó en Rosario sí. y en el día de ayer hemos tenido dos casos más, ¿no? En la mm. provincia de Río Negro. Sí. Que, sí, claro. bueno, un, un adolescente se nos fue y el otro está en estado crítico. Es algo que, que nos ocupa, esto que eh, sucede en el mundo, tiene que ver con el uso irracional que se hace desde las redes informáticas, en, en lo cual, bueno, eh, hay que partir de la base de que todo lo que tiene que ver con la informatización es la nueva cultura, tenemos que adaptarnos, ¿no? y que no todo lo que se, se da a través de la red es negativo, pero, eh, bueno, hay acontecimientos que llevan a un uso irracional y que tiene que ver con el descuido de los adultos, los cuidadores, los papás, eh, las instituciones también en las cuales tenemos nuestros hijos, nuestros adolescentes, llámense las colonias de vacaciones, instituciones deportivas, en fin, en todos los sistemas donde están nuestros niños y adolescentes, que muchas veces los papás nos confiamos en darle una tablet, un celular, la última tecnología, pero no sabemos el contenido no cuál eso está en integrado en diferentes sistemas qué es lo que sucede con este tipo de juegos, ¿no? estos desafíos, estos retos virtuales que llevan a que los adolescentes se contacten sistémicamente con amistades que no necesariamente están en esta ciudad, en diferentes partes del mundo, y entre esos juegos están estos juegos sumamente peligrosos que llevan a conductas de riesgo contra atentar la muerte, como tiene que ver con este juego que hoy se está dando en TikTok, pero que anteriormente habíamos tenido otro, no sé si ustedes se acuerdan, el de la Bacena Sur y otros sí. vetos que se vienen dando. Esto nos lleva a que tenemos que ocuparnos, toda la población adulta, en el sentido de no tomar medidas drásticas, no se trata de agallar y de quitar... El, el medio informático por el cual el niño está conectado, ni reprocharlo, mm. ni castigarlo. Si nosotros detectamos algo, tenemos que aprender a entablar un vínculo de confianza principalmente. Que muchas veces nuestros niños y adolescentes, y más en esta época, no confían en su sistema familiar y confían a través de amigos virtuales. Mm. Entonces se trata de llegar en primera instancia a detectar cuál es el problema, qué es lo que está sucediendo, no tomar contacto con la persona que está conectada virtualmente, practicando ese juego, sino inmediatamente hacer una denuncia a través del 911. Y quitar el celular para que en base a toda esa información, celular, tablet, computadora, en base a toda la información que hay, se puedan hacer las investigaciones correspondientes. Por supuesto que hay que contener, hay que acompañar al niño y adolescente, hay que partir de la base que están en pleno desarrollo, están adquiriendo características de su personalidad, que lo va a definir cómo va a ser en su vida adulta. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en el hecho de lograr la confianza, acompañarlo, hasta que él tenga una él o esa tengan una mirada crítica sobre lo que están usando a través de estas herramientas informáticas. Uh -huh. Por supuesto que también es importante consensuar los tiempos y la calidad de lo que están utilizando en Internet. Y como lo dije en primera instancia, no prohibir, sino sí. que directamente llegar a hacer un acompañamiento mucho más amigable. ¿Qué tema plantea esto de no, eh, no bloquearle? Porque hay muchas veces que se enojan los papás, o conozco yo casos también, que directamente los de desconectan de internet, le sacan internet creyendo que ese va a ser el mejor castigo. Y no, no debe ser un castigo. Debe ser un momento de reflexión en la claro. cual tenemos que concientizarnos que nuestros hijos están en peligro, están en riesgo. Y muchas veces esta conexión virtual es el único espacio de contención que tienen. Y al cortarles ese tipo de contención, las medidas, las respuestas pueden ser sumamente drásticas por parte de nuestros adolescentes. Hay que partir de la base que esta pandemia ha producido mucho cambio en las conductas de las personas. Uh -huh. Nuestros adolescentes no son los mismos del 2018 y del 2019. Nuestros adolescentes han cambiado mucho en su conducta en este en esta etapa de pandemia porque aún no ha terminado, con los cuales son mucho más reactivos, mucho más sensibles. Hay etapas en las cuales ellos no han podido disfrutarlas acorde a sus derechos, derechos humanos, como ser, tener una fiesta de 15 años, o tener una cena de egresado, o los niños que no han podido hacer el jardín, y el jardín, entonces son etapas que han sido anuladas. Claro. Y las consecuencias las estamos viendo ahora. Partiendo de la base de que todo lo que tiene que ver con las redes informáticas que hoy están, no son totalmente negativas, han dado mucha positividad, por ejemplo, a nuestros adultos mayores. Es importante ver cómo nuestros abuelos con la conexión del Facebook han llegado también a tener una capacidad cognitiva mucho más acentuada, mucho más práctica, porque claro. pueden utilizar conexiones para conectarse con amigos de la primaria, secundaria. Pero hay un uso irracional que paradójicamente, al ser un medio de comunicación que es muy bien utilizado, también es mal utilizado. porque Por la confianza que los adultos muchas veces damos en que nuestros menores estén con el uso de la red informática conectados permanentemente, aislados en sus habitaciones, a altas horas de la noche. Nosotros dormimos tranquilamente, pero ellos están conectados claro. de diferentes maneras uh -huh. y lleva a que vivan un mundo informático cibernético paralelo que muchas veces los adultos no lo conocemos. Doctor Entonces, Salvando. Se trata, de llegar, se trata de llegar a la comunicación. La comunicación netamente humana, comunicarnos con nuestros hijos, nuestros claro. adolescentes, mirarlo los ojos, y no muchas veces como sucede. Muchas veces recibo en mi consultorio papás que reniegan porque los hijos se contactan de una habitación a la otra a través de la red informática. Sí. Y obviamente, bueno, está cómo se debe manejar esa cultura. Doctor, salvando las distancias, al final, los disposit este tipo de dispositivos. Eh, y el internet terminan siendo una adicción, salvando las distancias ¿no? con lo que son las sustancias pero los adolescentes terminan siendo adictos a esta hiperconexión y yo he visto que, como decía Carlitos cuando les restringen ese acceso oh, a internet se, se tornan violentos con los propios mucho padres más también uh -huh. Sí, mucho más reactivos se torna un hogar donde los códigos de comunicación no son claros entra la violencia y esta violencia se viene acentuando lo que lleva a que el desencadenante posteriormente pueda ser múltiple, ¿no? Como usted dice, la adicción es a la informática, que después se transforma en adicción al cigarrillo, a, sustancia, a sustancias ilegales, a trastornos de conducta, lo que tiene que ver con las autolesiones, Claro. los trastornos de la alimentación, entonces no únicamente la adicción está dada en el adolescente, la adicción está dada en todo grupo etario, si vamos a hablar de la parte informática. Claro, También sí, el sí. adulto tiene un exceso en lo que tiene que ver las horas de, la, de uso de las redes informáticas. Es bueno. la nueva cultura tenemos que estar adaptados, no Bien. podemos estar apartados, pero hay que hacer un uso racional, razón por la cual con nuestros niños, nuestros adolescentes hay que consensuar, horas de uso de las redes informáticas, los papás tenemos que saber cuál es la red que, que consume, qué es lo que, eh, cuáles son los historiales que tiene dentro de las redes, con mm. quién se contacta. Como le digo, es algo progresivo hasta que el adolescente pueda tener un razonamiento crítico y poder hacer un uso adecuado de las redes sociales. Doctor, bueno, le agradecemos el tiempo con nosotros y por esta claridad también para aquellos papás, eh, familia que nos están escuchando para entender cómo manejarnos. Le agradecemos de LB7. No, el agradecido soy yo y a disposición.